Hola, buenos días, en Colombia se eligió un nuevo gobierno que ya lleva seis, siete meses en el poder, un gobierno que quiere hacer muchísimas reformas para el país, pero también un gobierno que ha encontrado una oposición dentro de un sector de la sociedad de ultraderecha del país y que se oponen fuertemente a cada una de las reformas que se quieren hacer en el país, pues se eligió un gobierno en Colombia para que exista un cambio. Se eligió un gobierno para que lleve a Colombia por las vías de, de desarrollo. Se eligió un gobierno para que le dio oportunidades a la gente. Y pues eso no va a ocurrir si se sigue gobernando de la misma forma como se ha gobernado durante 200 años. Es necesario que existan las reformas. Es necesario que se realice una reforma a la salud. Es necesario que se realice una reforma al trabajo, a la justicia. Es necesario que cambiemos... Los buses por sistemas férreos desarrollados, como en la mayoría de países desarrollados del país. Es necesario que se puedan abrir nuevas oportunidades, pero para eso tienen que haber reformas. Quienes se oponen a las reformas es porque quieren que el país se siga gobernando exactamente de la misma forma como se ha gobernado durante todas las últimas décadas. Quienes se oponen a las reformas es quienes quieren que el país no, no viva en paz, que la paz total no sea posible. Que quieren que la guerra continúe en Colombia porque pues, ellos viven de la guerra. Y eso no solamente cobija partidos políticos, eso también cobija a empresarios que viven de la guerra sobre todo los empresarios de la cocaína eso también cobija periodistas que viven de la guerra, que viven del amarillismo que si no es hablando de guerra, de muertos, de enfrentamientos, de ataques pues entonces nadie los ve porque no son capaces de crear, de generar contenidos diferentes porque se acostumbraron a vivir única y exclusivamente de esa forma pues claro que necesitamos cambios, claro que se necesitan reformas es por eso que todos tenemos que salir hoy a apoyar a este gobierno. Tenemos que salir a apoyar a los ministros y a las ministras que están proponiendo esas reformas. Tenemos que salir a apoyar a los congresistas, hombres y mujeres que están proponiendo y peleando esas reformas en el Congreso para que esas reformas sean leyes de la República, leyes que le permitan a la sociedad colombiana vivir mejor, estar mejor, para que las próximas generaciones pues realmente tengan Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a cada, y que se les cumplan cada uno de los derechos fundamentales que establece la constitución política de Colombia. Porque si bien tenemos una, una constitución que nos da cientos de derechos, una de las mejores constituciones del mundo, pues también es cierto que no se ha preparado el país, que no se ha desarrollado a nivel legislativo para que todos esos derechos se puedan cumplir en la sociedad. Él los invito a apoyar cada una de las reformas que el gobierno está proponiendo. Los invito a apoyar a este gobierno y los invito a seguir siendo oposición de la guerra, a seguir siendo oposición de... contra la corrupción, a seguir siendo oposición contra todos esos hombres y mujeres que quieren que Colombia siga viviendo en la misma miseria, en la miseria absoluta, para el 90% de la sociedad y unas grandes condiciones para... Un, pu un puñado de personas, muy poquitos, que se pueden contar en las manos, que son los que hoy gozan de toda la fortuna y toda la riqueza que tiene Colombia. Los invito a eso. Soy Jenner Uzuka. síganme en mis redes sociales. Chao, chao.